Muy buenos días a todos y sí, bueno me encuentro aquí en la Nueva Granada 6.56 y 52 de la mañana ya falta poco para arrancar los 10 kilómetros de la etapa de la media maratón Simón Bolívar no me inscribí en los 21 kilómetros este, pero voy a correr los 10 kilómetros sale aquí a la nave y, y llega a los cabos no es la misma ruta de la Cabo. así que pero que lo disfruten Ya, vamos por los brothers y estamos andando con fuerza pero con cana Rey para nos lanzar! Bueno, ya vamos por aquí por Ciudad Universitaria Uf, creo que nos faltan unos 2 kilómetros para completar los 10 kilómetros de esta etapa y bueno, genial este... me voy dando lo que quiero este, porque el cuerpo lo tengo agotado el día de ayer. Pero genial, no opino hasta ahora. poco kilómetros. Allá está la llegada. <música> De la presora, ahí va a primer lugar de, de, de la movilidad reducida, este, vamos, allá? vamos, vamos, de bueno, ya terminamos la carrera. De verdad que estuvo muy buena. Este, tenemos una buena noticia. Roman llegó de cuarto en su categoría. Este, todo genial, todo chévere. Este, bastante, no fue bastante bien. Así que recuerden abajo dejen sus comentarios, denle al botón de. M.